Bueno, no sé cómo han sido las cervezas, pero si sí hay que esperar por alguien más, si sí va llegando la gente. Veo que se han ido algunos, mejor así menos presión para mí. La Ad Analytics, espero que os interese, que es lo que dicen que es mi parte. Lo primero, agradecer a la organización que me haya invitado. Y lo segundo, me han encantado las charlas anteriores, porque yo creo que han, han tocado varios puntos sobre los que yo voy a hablar. Eh, me ha gustado la parte de... Creo que en esto voy a repetir a los anteriores ponentes, a Zenatic, la parte de las galletas. Hay mucho surtido de software libre ahí fuera. De hecho, hay otro punto que me ha llamado mucho la atención. Estamos en un evento que se llama Open Expo, hablamos de software libre. Creo que la mayoría hemos subido con un Mac. Eh, creo que estaba Microsoft por ahí. Yo estoy usando Mac. Bueno, estoy usando cosas muy raras. De hecho, tengo una máquina virtual, Ubuntu, cargada en Azure para hacer una demo después. O sea, con esto, si no si no se congela el universo, vamos a ver qué pasa. Y voy a hablaros un poco de, de lo que hacemos en Vitergia y, y la parte de analítica. Supongo, ¿alguno ha oído hablar de Vitergia? ¿Quién ha oído hablar de Vitergia? Gracias, ya no somos tan desconocidos en España. Porque sí, hay una empresa en España que se dedica que hacer analítica sobre los proyectos de desarrollo de software y sobre software libre. De hecho, nacemos de un grupo de investigación de la Universidad de Juan Carlos, si alguno conocéis Libresoft... Eh, Jesús González de Barahona, 15 años de investigación en comunidades open source. De hecho, hace pocos ha salido una infografía de la Re Juan Carlos y de la UOC sobre el perfil del desarrollo de software libre. Si vais abajo del todo, donde pone agradecimientos a colaboradores, sale Gregorio Robles, socio de Vitergia, sale Juan Jesús, sí, socio, fundador y trabajador de Vitergia, además de profesor de la Re Juan Carlos. Y es un poco lo que hacemos, analítica de proyectos de software libre. Eso, para empezar. Pero... Vamos a hablar de, de un punto importante, ya que hablábamos de analítica y siempre la gente piensa: ah, bueno, analítica es lo de analizar analítica web, cuántas son mis visitas, o analítica social, ¿cuántos socios, cuánta gente tengo dando me gusta en, en Twitter. Podemos analizar muchas otras cosas, no solo también temas de IoT, sino temas como el desarrollo de software. Y de hecho, eh, quería introducir un término: ¿no? ¿cuántos de vosotros habéis oído hablar de inner sourcing? Bueno, dicen que se va a poner mucho de moda, de hecho es un término reciente, del año 2000. Se trata básicamente de aplicar metodologías de desarrollo de software libre en mi, en mi empresa. Y claro, cuando decís, bueno, eso, ¿de qué estamos hablando? Pues imagineros un caso que nos ha sucedido recientemente en Vitergia. Una pasarela de pago, una empresa que hace una pasarela de pago, que llevan sus años desarrollando la pasarela de pago de forma interna, cerrada. Han visto que hay otra empresa... Desarrollando una pasarela de pago donde la mayoría de sus componentes son software libre. Y han dicho, bueno, pues vamos a empezar a liberar software nosotros. Y aún así no consiguen ser tan ágiles, ni tan innovadores, ni tan reutilizadores de código como la competencia. De hecho, la competencia se está posicionando muy fuerte en el mercado. Tienen rondas de inversión de millones. Y ellos, bueno, pues dicen, algo estamos haciendo mal. Sobre todo cuando tenemos, no sé, 5.000, 6.000, 8.000 trabajadores y ellos son, perdona, ¿cuántos habéis dicho? ¿10? Eh, eh perdona, algo estamos haciendo mal. Tenemos que ver qué podemos hacer. Y es donde empieza a aparecer este concepto de ¿qué es esto de la metodología sourcing? Básicamente, las empresas lo que suelen querer es innovar, calidad, que sus equipos estén motivados, y entonces trabajan en silos cerrados, en factorías de software, y luego ven que hay gente ahí fuera, que hace, vamos a decir ahí fuera, que se organizan ellos mismos, que trabajan en meritocracia, que la gente se da visibilidad. Dice, Joder, pero pues eso es lo que quiero en mi organización. ¿Cómo, cómo puedo llegar a, a ese punto? Y ahí es donde nace... La posibilidad de... Además, las herramientas son distintas. Se habla de herramientas colaborativas, de listas de correo, de, de qué estamos hablando. Entonces, en Vitergia lo que hemos hecho es un pequeño análisis de... Vale, esto del software libre realmente... O sea, esto del software, vamos a dejarnos de software libre. Y lo digo de verdad. Digo, a día de hoy el software libre es un hecho. Vuelvo a decir, tengo un Ubuntu funcionando en Azure. El que crea que Microsoft no apuesta por el software libre, o Microsoft tiene un problema o él tiene un problema. Uno de los dos. ¿Vale? Pues realmente se divide en cuatro grandes bloques. Codificar, hacer código, escribir código, pum pum, hay que escribir código, hay que hacerlo bueno. Gente que revisa ese código, lo revisa, le marca errores, te mete issues, te dice esto está muy mal, sobre todo cuando los pones de forma abierta. Gente que discute, dice, oye, creo que deberíamos añadir esta funcionalidad, o he visto este error aquí, ¿por qué no lo solucionas? Y a veces, a veces hasta documentamos el software que hacemos. Eso a día de hoy se hace con un montón de herramientas, no sé si alguna de aquí os suena, pero vamos, básicamente tenemos JIT, CVS, bueno CVS, alguno todavía sigue usando CVS. tenemos Gerrit, Baxila, tenemos listas de correo, estamos con Discourse, Stack Overflow, incluso IRC, Wikis y luego, como digo yo, creamos meetups por encima de nuestras posibilidades. <risa> Esta me encanta, es la de todo el mundo aquí se ríe porque dices, verdad, ¿cuántos meetups tenemos al día de hoy? Y básicamente estas son las herramientas de software que más o menos todo el mundo conoce hoy en día. De hecho, seguramente su organización ha empezado a trabajar en ellas. Y en Viterge lo que hemos hecho es ver qué es lo que la gente se pregunta en este escenario. Es un escenario complejo, diverso, donde cada gente tiene preguntas. Creo que antes Manuel Velardo desde Cenatic los puso muy bien. Soléis tener preguntas del tipo... Entre este y esta tecnología, perdón, entre este y este producto de software libre, ¿cuál tengo que escoger? Y yo he oído métricas y cuando ya empezamos a hablar de métricas del tipo, no, mira, este software lo hace un ruso, él solo. Y yo sé que los rusos como se encuentren novia no me lo mantienen, así que voy a apostar por este otro. Esto es literal, lo he visto en un evento de WordPress, ¿vale? Es una métrica de selección, es decir, tengo que decidirme. Ya no eso os hablo de un plugin de WordPress. imaginaos cuando tienes que escoger entre una solución cloud ¿Os imagináis entre qué tenéis que escoger? OpenStack, Eucaliptus, bueno, Eucaliptus creo que lo ha comprado HP y están pensando en cerrarlo. OpenNebula, Apache Cloud Escape, Stack, alguna más que han nombrado por ahí. ¿Por cuál tengo que apostar? ¿Qué criterios? Pues cada empresa tiene sus criterios y son bien distintos. Pero hablamos del community manager que quiere saber qué pasa con comunidad Hablamos de la gente de recursos humanos que dice tengo que buscar a alguien que controle de cloud. ¿A quién contrato? No pasa nada, ponlo en Infojobs. Venga, seguid soñando es mucho más fácil, vais ahí a Github y podéis mirar en los proyectos quién contribuye, incluso con métricas que desarrollamos nosotros podéis saber la calidad del software que está siendo aceptado, podéis saber, este tío es bueno, porque mira, cada vez que pone un parche en OpenStack, ¿OpenStack alguno le suena? Eso es bastante difícil, pues cada vez que este tío pone un parche la aceptan, este tío debe ser bueno, además mira, he visto, gracias a este cuadro de mandos que publica Vitergia, que trabaja en Yahoo y sé más o menos lo que paga Yahoo, Vamos, si mi proceso de selección puede pasar de publicar y esperar a hola, le mando un correo, mira, te ofrezco esto, ¿quieres entrar a trabajar conmigo? Os digo, a Viterge nos han dicho que hay gente que lo hace, de hecho Yahoo lo hacía, miraba nuestros cuadros de mando para saber a quién contratar de OpenStack, ¿vale? Y evidentemente nos basamos en un principio muy básico, si no puedes medir, no puedes saber y si no puedes medir, desde luego no puedes mejorar. Así que lo que hicimos fue herramientas, herramientas que se llama Metis Grimoire, lo siento, el naming no es cosa mía, básicamente tenemos herramientas para cada área de las que comentábamos antes para analizar el código, para analizar los pull requests, para analizar las listas de correo IRC para analizar los wikis que publicáis, para hacer cosas como Sorting Hat ¿Habéis visto el eh, Señor de los Anillos? No, perdón, ese nombre no viene de Señor de los Anillos viene de Harry Potter, básicamente decidir en qué casa te toca lo que hace Sorting Hat es, va a todas las fuentes de datos que he dicho antes, creo que habéis visto cuántas herramientas podéis llegar a utilizar en software libre, va a todas ellas, coge una persona y dice, vale, esta persona, identidad X, es fulanito en el Git, es menganito en su lista de correo, es zutanito en la, en la parte de IRC y es esta persona en MediaWiki. Y saca un perfil de, esto es lo que esta persona está haciendo en esta comunidad. Os puedo decir que con esta estadística inicial de, si solo miro el número de commits el CEO de Open Nebula hace dos años que no pinta nada en Open Nebula. Con una métrica de este tipo podemos saber que esa persona evidentemente sigue muy activa en las listas de correo porque básicamente es el CEO, decide por dónde va su proyecto. Podemos saber quiénes son los influencers de ese proyecto. Esa es la parte de recogida de datos, Metis Grimoire. Y luego tenemos una parte que una vez que recoge los datos los mete en una base de datos y ahora es cuando preguntaréis aquí viene la parte de Big Data. Perdón, soy la de analítica, no de Big Data, ¿Vale? Yo solo hablo de analítica. No hace falta meterse en Big Data para hacer esto. No hace falta hacer milagros. De hecho, luego, si puedo enseñaros una demo, creo que la base de datos que más grande maneja esto eran dos megas y esto es todo el GitHub de Microsoft. Y hay código ¿eh? Hay Grimoire -Lib, que es toda la parte de realizar las métricas y el análisis, y js que es una parte de visualización, donde lo que producimos básicamente son informes, dashboards... Consultoría donde alguien nos dice, quiero saber exactamente qué es lo que hace esta empresa en esta comunidad. O quiero saber si tengo que invertir, y esto es literal, si tengo que invertir en alguna de, estas, de las empresas que hay en este proyecto, cuál es la empresa que está aportando más porque quiero comprarla. Es literal, ha pasado. ¿Vale? Son los servicios que ofrece Viterge. es decir, Viterge ofrece herramientas de software libre para hacer todo esto, Así que esperemos que Zenati cuente con ellas para su maravilloso centro de soporte y además ofrecemos servicios, encima de eso, ¿vale? Porque además lo que ofrecemos es software libre, con lo cual, si alguien quiere hacerlo por sí mismo, ahí estaban los enlaces y pueden empezar a hacerlo. De hecho, con dos años y medio de existencia, yo esta es la que más me gusta, porque cuando dicen, no, en España no hay, o bueno, vale, es verdad, no hay porque nos tenemos que ir fuera a vender. Esos clientes, si los veis ahí, son nuestros clientes, son la gente que nos paga. Yo todavía hoy estaba guinando una encuesta para un tema de Red Hat, para un evento que van a realizar en Madrid, y claro, me decían, ¿cuál es su relación con Red Hat? Y lo siento, la de proveedor no venía. No, as no asumen que hay un una pequeña empresa en España que es proveedora de tecnología y servicios para Red Hat. ¿Vale? Son clientes, nos pagan a nosotros, no nosotros a ellos. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Vale. Un minuto. Showtime. Esta es la parte donde... Vamos a ver qué pasa. Me dio por decir, bueno, tenemos una herramienta de software libre. Eh, soy rarito, vale, lo sé, tengo un portátil lleno de pegatinas, pero soy el menos técnico de mi empresa. ¿vale? Yo me, me dicen que lo mío es el desarrollo de negocio, que tengo que ir a contar lo que hacemos. Aparte de esto, estoy en Asolid, la, la asociación que ha hablado de empresas de software libre, pero a mí me encanta toquetear. Así que, de hecho, voy a coger nuestras herramientas, me voy a ver lo que hace Microsoft en, en software libre. Tienen una página que es Microsoft en GitHub, Dicen que tienen 854 repositorios. Doy fe, están allí todos, son un montón. Pero me ha dado por ir a la, a la página de GitHub barra Microsoft. Y he hecho un análisis de su comunidad. ¿Vale? Eso que veis ahí es uno de nuestros dashboards típicos. Lo, lo he ejecutado yo, está en una máquina con Ubuntu, en Azure. Porque soy así de raro, ¿por qué no lo vamos a intentar? De hecho, voy a ver si no se me rompe nada por el camino. ¿Vale? Bueno, aquí la tenéis, la CloudA, bueno, no se ven muy bien los números, pero para que os hagáis, por ejemplo, idea del tipo de métricas que ofrecemos, la primera línea de arriba es la actividad en desarrollo de código. La segunda línea es las revisiones, es decir, cuando alguien fuera del proyecto manda un parche y dice, creo que esto lo puedo mejorar. Y entonces la comunidad internamente lo revisa. Y luego más abajo tenemos tickets abiertos y gente que resuelve tickets. Pues podemos hacer cosas que, bueno, nosotros ya os digo, el, el naming no es cosa nuestra, vienen los libros de metodología de desarrollo de software, hacemos un análisis de cebolla de la comunidad, que queda muy bonito, pero significa, por ejemplo, que de 316 desarrolladores que tiene la comunidad de Microsoft en GitHub, solo 28 hacen el 80% del código. 28. Es decir, si nos quisiéramos cargar eso, metemos a 28 en el autobús, los subimos a un barranco y nos hemos cargado el proyecto. Porque los otros 58 hacen el 15% del código. Y los dos 227 hacen el 5% del código. O sea, hay mucha gente que hace algo. Y si me diréis, vale, esto es... Y aquí viene lo importante. Antes también lo decía Manuel, decía, una herramienta de scoring. Alguien que me diga qué proyecto es guay. ¿Vosotros me diréis con esos números si este proyecto es guay o no? Pues es difícil, porque si comparamos, por ejemplo, con, no sé, ¿qué otro tenemos por aquí? OpenStack. O clientes nuestros, este es dashboard de actividad. Tienen 3.012 desarrolladores... Y además se enorgullecen en de decir, tenemos 3.000, creo que antes puso alguien que Drupal tenía 40.000 o una burrada así. Bueno, pues, tienen 265 core developers, 265 personas que han hecho el 80% del código. Bueno, me he ido a un proyecto un poco más especial, ¿conocéis Node.js? 14, ese proyecto en el que todos confiáis que es el futuro, 14, ¿vale? Hombre, Podemos ir a cosas mucho más simpáticas, que es, por ejemplo, ir aquí, a ver, la parte de desarrollo de código, venga, bonito, a ver ahora me va a fallar Ubuntu, ¿vale? Podemos saber quiénes son las personas, podemos incluso ver su actividad en los últimos 30 días, en toda la historia, bueno, las cifras, como veis, Microsoft lleva mucho apostando por el software libre. Bueno, tengo que decirlo, en mayo de 2014 hicimos un evento de open source en Microsoft y a lo mejor es que tuvo algo que ver, pero vamos, hemos conseguido petarla desde entonces. ¿Vale? Pero vamos a algo más simpático todavía. Imaginaros que pudiéramos saber los dominios de la gente que hace contribuciones al código. Podríamos hacer lo mismo para cada fuente de datos, pero os voy a poner la de contribuciones de código. A ver... No pasa nada... Estas son las cosas del directo. Esto es lo bueno de tenerlo en localhost, porque puedes hacer cosas como esto, y a veces hasta funciona. La gente de Microsoft está muy preocupada cuando hace contribuciones de hacerlas bajo su dominio, es decir, bajo soy arroba microsoft.com. ¿Vale? Pero bueno, hay mucha gente con su Gmail que está ahí contribuyendo al código. Imaginaros que pudiéramos hacer lo mismo. ¿Eh? Que se me pierden proyectos por aquí. Este creo que es angular. Por cierto, también 16, no sé por qué, es una cosa que se repite en los proyectos de... Imaginaros que pudiéramos hacer lo mismo por compañías en OpenStack. Esto sí que va a llevar tiempo cargarlo, ¿vale? ¿Sabéis cuánto hay que pagar por ser miembro Gold de OpenStack, de la fundación? 500.000 pavos al año. Si yo hago contribuciones al código aquí, además de poner 500.000 pagos al año, yo como empresa quiero saber en qué me gasto mi dinero, quiero saber qué contribuciones, qué commits hago, cuántos autores tengo ahí metidos. Esto, para que os hagáis una idea, esta, esta me gustó antes porque alguien dijo cosas del tipo, a mí me interesa saber que hay diversidad. Diversidad significa saber cuánta gente o compañías distintas hay detrás del código. Como veis, detrás de OpenStack hay un montón de compañías y podemos ver su actividad podemos saber cuándo entraron y la actividad que han tenido hay proyectos donde hay una empresa ¿eso es bueno eso es malo? pues os voy a poner un escenario sois una empresa, perdón, sois una compañía que tiene capacidad de invertir mucho mucho, muchísimo estáis en el sector IT, llegáis tarde al mundo del software libre y tenéis que poneros ahí pero como de verdad tenéis una opción que es venir a OpenStack donde están ya todos los grandes y jugártela a ver si te admiten o no de entrar ahí. O puedes coger otro proyecto de cloud que exista, por ejemplo, dominado por una empresa y algunas pequeñitas, pero principalmente por una empresa, y decirle a esa empresa, te compro. Venga, seguro que esto no lo habéis visto nunca. Pues esos criterios se basan en métricas de este tipo, y estas métricas las provee Vitergia para sus clientes. Y os voy a dar una última, porque creo que si no me paso de tiempo, una última, que aquí se va a ver un poco raro, si consigo que se cargue ¿qué es la demografía de la comunidad ¿sabéis lo que es la demografía? ¿no? básicamente la diferencia entre la gente que nace y se muere bueno, esta queda un poco triste porque vale, Microsoft ha hecho mucho en Open Source en el último año en Github pero bueno, los que estaban antes pues, siguen ahí porque si hay una idea, la línea verde es la gente que sigue en el que entró en el proyecto hace un año, medio año o sea, ahora mismo este año Hace medio año, hace un año, hace año y medio. Y la sí. línea azul es la gente que sigue viva en el proyecto. Es decir, que ha hecho alguna actividad durante el último año en el proyecto. Ahora os voy a enseñar una más demoledora, ¿vale? ¿Cuántos de aquí usáis Node.js en vuestros desarrollos? ¿Y creéis que además es una de las comunidades más potentes que existe? A ver, esta es Node.js, ¿no? Creo que lo puse en algún tuit hace poco. Es una comunidad donde sus desarrolladores mueren jóvenes. <risa> Si os fijáis, hace como dos años tuvieron un momento ahí que la petaron. Entraron 84 desarrolladores y de los cuales solo queda uno. Es más, nosotros no lo ponemos ahí, pero sabemos quién es. Ahora, si sois un community manager, decirme si no es, in no es interesante esta información para vosotros. Saber cuánta gente perdís cada año. Yo el otro día estaba en un evento, bueno, el año pasado, perdón, el otro día ya, es que tengo lapsus de esto de tiempo, de eso es la edad. Estaba un evento en Alemania y decía un gestor de comunidades de KDE decía «Llevo años gestionando comunidades, el que me venga diciendo que esto es sobre ganar gente, lo mato». Gestionar comunidades se trata de perder gente. Y para poneros otro ejemplo muy simpático, bueno, esto, esto, es, no de, esto es Angular, que también tiene una tasa de demografía bastante simpática. Como veis, también mueren bastante jóvenes. Pero bueno, si vamos a un proyecto estrella, de estos de los de pasta, aquí hay pasta, aquí hay mucha pasta y hay mucha gente metiendo mucha gente. Ya vemos una, unas gráficas más normales. Se pierde más o menos de un año para otro el 45% de tu comunidad se pierde. Y hay que vivir con eso. Esos son los proyectos de Open Source a día de hoy. Y esto es lo que hacemos en Vitergia. ¿No, no hacemos ciencia ficción todavía? ¿Tres minutos o cero minutos? ¿Tengo tres? Bueno, ¿qué queréis ver? ¿De quién queréis que os destripe? No, mira, os puedo enseñar una... Creo que la tengo por aquí... Esto es Node. De hecho, de Node tengo una muy simpática, que es el análisis por dominios aquí. Ahora os voy a poner... Vuelvo a la parte de inner sourcing. Igual que sabéis... Bueno, podemos saber con información en qué empresas está la gente... Y podemos perfilar las contribuciones por empresas. Os recuerdo, las contribuciones por empresas significa que hay empresas poniendo pasta. Nosotros podemos saber cuando una empresa empieza a invertir en un proyecto antes de que la empresa se ponga a hablar con su departamento de marketing y nace la nota de prensa. Nosotros podemos dar esa información. ¿Vale? Pues podemos saber cosas del tipo tan simpáticas como si fuera una empresa grande y en vez de tener por empresas estuviéramos analizando internamente su actividad aplicando metodologías de inner-sourcing por departamento, podríamos saber los departamentos que están más activos, incluso la gente, a qué departamentos están contribuyendo, a qué proyectos internos está contribuyendo desde sus distintos departamentos. Pero bueno, que no es, no es ciencia ficción lo que estamos haciendo, esto es Node.js. ¿Cómo se llama la empresa que gestiona Node.js? La, sí, la famosa. ¿Eh? ¿Sabéis todos Node.js y no conocéis Joyen? Esos son por dominios. ¿Veis Joyen en algún sitio? Vamos a los siguientes 20 dominios. Están ahí, pegaditos a Microsoft. De hecho, son estos de aquí. Es verdad que pone mucha gente, 8, pero hacer lo que se dice hacer... Bueno, de hecho, ¿sabéis, por qué, ¿sabéis? ¿Conocéis el fork que se ha creado de IOJS? ¿Sabéis por qué se ha creado el fork? Habéis oído que el, uno de los problemas es que la comunidad se quejaba de que... El proyecto Node.js bloqueaba las contribuciones de terceros, se quejaban, decían, no, es que no me gusta contribuir. Claro, nadie, es una pena que desde Node.js no nos contrataran, porque podrían haber visto con tiempo que efectivamente tenían ese problema. Si esto es la gráfica de la revisión de código, los verdes de abajo son las contribuciones de código que aceptan, ¿vale? Las azules son las contribuciones de código que se les envían. Como veis hay una diferencia sustancial, pero es que la más sangrante es la roja, pues a lo mejor tiene ese color, que es las contribuciones de código que nadie mira para ellas, las abandonadas. Es decir, alguien ha contribuido código y nadie ni las ha rechazado, ni, nadie las ha rechazado, simplemente están ahí, ¿vale? Es decir, no es que rechazaran muchas contribuciones de código, lo siento, los señores de no-js, es que pasan mucho de su comunidad y por eso decidieron montar iojs, que de hecho espero que esta vez no falle, no sé si es este es el 81. Este es el momento demo del final, hombre, para que falle todo. A lo mejor esta máquina la ha apagado. Es que he hecho también el análisis de IOJS. Bueno, sí, yo, que no soy técnico, no sé, alguien de vosotros, si escogéis esto, no os quiero decir lo que, lo que, lo que podéis hacer. Y hasta aquí creo que es mi presentación. Eh, Siento que no voy a haber preguntas ahora porque dicen que vamos siempre mal de tiempo, pero bueno, estoy ahí fuera. Si quedan cervezas y si no, después tomamos una, ¿vale? Muchas gracias. Vamos allá. buenas tardes o más bien noches ya. Lo primero quería daros las gracias. Eh, cuando me dijeron que iba a hablar de cloud, que ya no es una palabra muy sexy, un jueves a las 8 de la noche, después de un break donde iba a haber cervezas, pues la verdad es que mis expectativas de encontrarme en la sala como está, pues no... Entonces, muchas gracias por aguantar, sois unos valientes. Intentaré que no... que merezca la pena, ¿vale? Eh... Tiendo a hablar mucho, así que voy a hacer un esfuerzo por aligerar la charla. Si luego tenéis alguna duda, yo también estaré por ahí fuera por si queréis tomar una cerveza. Si no, ahí tenéis mi, mi correo. Sin ningún problema, me, me mandáis un, una notilla. ¿vale? Ahí me toca la C de Cloud. Ahí tenéis el, el hashtag por si, por si queréis eh, tuitear algo. ¿Vale? Lo primero voy a dedicar un minutillo a contaros quiénes somos. Esto no va a ser una charla comercial, ni mucho menos, así que voy a dedicar solo un minuto, pero creo que es importante para que veáis un poco el punto de vista de lo que viene después, ¿vale? Hasta ahora habéis hablado, ha hablado mucho de desarrollo. Bueno, pues nosotros somos los tíos de la camiseta negra y la cara pálida, esas que juegan con los servidores, ¿vale? Somos la gente de sistemas. En Capside lo que nos dedicamos es a montar arquitecturas de sistemas, intentar ayudar a los clientes a que su negocio funcione bien, porque la capa de sistemas sobre la que con sus aplicaciones funciona bien. ¿Vale? desde la, el diseño de la arquitectura hasta la gestión de los proveedores y la operación continua de, de los servicios ¿vale? nos basamos en tres patas de las cuales solo voy a contar una porque es la que importa para lo que viene después, que es la pata número dos, la pata de neutralidad una forma de estar en el lado del, del cliente es que seamos neutrales de proveedor nosotros nos da igual con, con qué proveedor de infraestructura trabajamos o con, o con qué proveedor de, de tecnología trabajamos U, intentamos utilizar lo que necesita el cliente en cada momento entonces ahora mismo estamos operando unos 12.000 servicios para varios cientos de clientes en todo tipo de, de entornos. Llevamos desde el año 2001 haciendo esto. Entonces tenemos desde soluciones en house, en casa de cliente, plataformas en colocation, en hosting de los de toda la vida, hasta muchos entornos en cloud. Entonces creemos que tenemos un buen punto de vista para hacer un benchmark real de cómo funcionan las cosas y eso es un poco lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar contaros ahora. ¿Qué es lo que hay en el mercado, en el mundo del cloud público? Y unos cuantos ejemplos de proyectos en los que hemos trabajado con clientes para que veáis casos típicos de uso donde, donde utilizar el cloud realmente tiene sentido y realmente aporta beneficios. ¿vale? A estas alturas de la película contaros lo que es cloud computing no tiene ningún sentido, entonces no, no lo voy a hacer. Solo pongo esta slide porque quiero incidir en tres de los aspectos que se supone que son características del cloud que para nosotros son los que de verdad hace que, que sea un, un componente que haya sido disruptivo, por lo menos para nosotros. Dos de ellas están muy relacionadas, que es la elasticidad y el pago por uso es la posibilidad de utilizar los recursos de IT que necesitas en cada momento y pagar lo que usas. Esto parece una tontería, pero en la siguiente slide veremos que realmente las aplicaciones y los servicios siempre, o sea, en un 99% de los casos, requieren recursos de computación, recursos de IT que son variables. Es muy muy muy raro que haya un servicio o una aplicación que siempre necesite los mismos recursos constantemente. Y esto es lo que ha venido a traer el Cloud Computing para nosotros y a cambiar realmente la forma de hacer las cosas. La tercera pata es la, la pata de automatización, que es la que normalmente se... se... se... olvida, ¿vale? Hemos pasado de tener hierro, de tener hardware, de tener que preocuparnos de cajas, de tener que preocuparnos de cables, a tener software. El centro de datos se ha convertido en software. Entonces, para nosotros ahora el centro de datos es algo programable, con todo lo que eso implica. Desde el punto de vista de operaciones es lo que a nosotros nos hace ser muy eficientes, el tener herramientas que nos permiten tratar lo que antes eran servidores como objetos software, que se pueden instanciar Poder tener versiones de las arquitecturas de sistemas y poder desplegar y automatizar los despliegues o automatizar la gestión como si fuese código. ¿Vale? Con lo cual nos hemos acercado mucho al, al entorno de los developers. De hecho, nuestra gente de sistemas ahora desarrolla más que nunca. Aunque no vendamos desarrollo para los clientes, pero internamente desarrollamos muchísimo. Aquí os quiero anunciar también que en los próximos meses lo estamos un poco peinando, pero muchas de las herramientas que estamos utilizando internamente para operar servicios de clientes las vamos a poner en, en, en open source para, para que la pueda usar la comunidad. ¿vale? No están todavía muy presentables, pero, pero lo estarán en breve. Porque básicamente entendemos que esa es la forma realmente de trabajar, de trabajar en entornos cloud. ¿vale? Entonces... Lo que os comentaba antes, ¿qué sucedía en un IT tradicional? Pues que normalmente los entornos de IT no requieren recursos eh, constantes, ¿no? Esto es lo que pasaba en un entorno tradicional. Siempre tenías unos recursos, en el mejor de los casos podías hacer cierto capacity planning para ir escalando más o menos, pero la realidad es que hay muchos entornos que se pueden encender y apagar porque no se evitan todo el tiempo, porque el servicio no lo necesita o porque el entorno lo necesita, hay muchísimos servicios que son nuevos servicios que crecen y que, por lo tanto, cada vez van a demandar más recursos. Hay muchísimos servicios que tienen un comportamiento estacional, que no necesitan la misma capacidad en unas horas del día o en unos días del, del mes. Un servicio de facturación, por ejemplo, que típicamente se, se hace a final, de, a final de mes o en el año. Eh, eso es clásico de los entornos de, de, de comercio electrónico. Hay fechas en las que el, el, el Black Friday ¿no? pues, eh, hace falta muchísima capacidad el resto del año en, en, en agosto no compra nadie, ¿no? Y lo peor de todo es el de abajo. Es los entornos que son impredecibles. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay capacity planning que valga. Cuando tus usuarios o el servicio tienen momentos en los que sin ningún tipo de justificación previa tienes una demanda alta de, de, de tráfico, lo que te acaba pasando es que tus usuarios reciben un mal servicio. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque muchas veces eso va asociado a que tu negocio funcione o no funcione, con lo cual estarás perdiendo ingresos. ¿vale? Cloud Computing lo que nos permite es adaptar la capacidad de los recursos IT a la demanda que tienen nuestras aplicaciones o nuestros servicios, lo cual está muy bien, porque normalmente esa demanda implica que hay negocio por detrás. Pagar recursos cuando hay negocio por detrás a nadie le duele, ¿vale? Y eso es lo que, lo que, lo que conseguimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora todo es cloud, hay mil, mil entornos de, de cloud, todo se llama cloud, ¿vale? Por, como cada caja de estas daríamos para una charla y no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar solamente en la pata pública, ¿vale? en lo que es son cloud de, de, de, de entorno público, todos los ejemplos que, vamos a poner, que voy a poner después eh, están montados en entorno público y en la capa de infraestructura y de lo que se llama plataforma, infraestructura es la capacidad de computación, eh, almacenamiento, red, o sea lo que es la parte básica, el core de la infraestructura la plataforma es, ya la, cuando nos metemos en la capa de middleware, ¿no? cuando estamos hablando de bases de datos, de entorno de aplicación de servicios de colas, este tipo de cosas ¿vale? No, no, no vamos a hablar de SaaS, de software como servicio, porque hay cada vertical, pues tiene sus soluciones y, y vamos, sería, sería un, un mundo ¿no? Entonces, dentro del mundo del cloud hay también cientos de proveedores, muchísimos proveedores de nicho, hoy estamos en la casa de, de Telefónica, Telefónica tiene su solución de cloud, casi todos los proveedores de telco tienen su solución de cloud, que va muy pegado a sus servicios de comunicaciones. Yo os voy a comentar los tres que realmente, que realmente suenan y que realmente tienen solución potente en el mercado, ¿vale? El primero, como no, es Amazon Web Services. Ese fue el primero en llegar, llegó en el 2006-2007, más o menos. Es una solución extremadamente madura. Tenemos muchísimos clientes corriendo en Amazon y es eh, la plataforma que precisamente por llevar más tiempo tiene toda la parte de, de fundamentals, o sea, toda la parte básica muy, muy bien eh, diseñada y muy, muy bien trabajada. ¿vale? Todo lo que es seguridad, todo lo que son los componentes básicos del servicio, están perfectamente probados y funcionan muy, muy bien. También es la empresa que ha adoptado más de forma radical el concepto de cloud. Y eso implica que cuando estás trabajando en el mundo de los sistemas, que es lo que hacemos nosotros, hay que cambiar un poco el chip. Ya no estamos hablando de una máquina que se enciende y se apaga, pero es esa máquina. Aquí lo que estamos hablando son de componentes que son efímeros, que se crean y se destruyen, vale, que no tienen una vida persistente. Y eso implica que hay que diseñar la capa de servicios como... Componentes desacoplados y eso supone un cambio bastante fuerte para la gente que está trabajando con sistemas. Pero una vez que coges ese concepto y que entiendes esa forma de trabajar, tiene unas ventajas impresionantes. En todo lo que tiene que ver con escalabilidad del servicio, a la hora de crear, montar, destruir, es extremadamente flexible. Tienes que tener una capa de abstracción mayor, pero es, es, es muy, muy, muy potente. ¿vale? El otro punto que es súper importante cuando se trabaja con, con Amazon es la capacidad de innovación que tiene. El año pasado anunciaron más de 450 novedades en el año, eso es como una y media al día. ¿vale? Cuando estás trabajando con un proveedor de este tipo, lo que antes era, hago una inversión en infraestructura para montar mi aplicación y la voy a dejar ahí tres años eh, y, y luego ya veremos, cuando toque renovar, cuando el hierro se quede se quede, se quede obsoleto. Cuando trabajas con un proveedor de este, de este tipo, pasa tengo una plataforma que cada día puedo cambiar si quiero cada día voy a tener servicios nuevos, cada día voy a tener funcionalidades nuevas y mi plataforma, lo que antes eran servidores inmutables, ahora es, es, un, es un producto, es un, es, un, es un animal vivo. Que puedo estar cambiando para hacer cosas nuevas o distintas. vale Y eso te lo da, o sea, puedes aprovechar esa innovación que te ofrece, que te ofrece Amazon. vale El, segun, el siguiente es, es Microsoft, que ya ha salido varias veces hoy aquí. Y que, y que choca mucho escucharlo en una charla de, de, de open source, ahora mismo, según los propios números que da Microsoft, como el 30% de, de las máquinas que tienen Azure eh, son Linux. ¿vale? Eh, el cambio vino principalmente cuando se fue el señor Balmer y, y apareció Satya Nadella probablemente Balmer se, esté, se está retorciendo por ahí, entonces lo primero que hizo fue cambiarle el nombre y Windows Azure pasó a ser Microsoft Azure, y ahora hay cosas como que bueno, el último servicio de los últimos que ha sacado pues es una solución de caché basada en Redis y cosas de este tipo que ya digo que a más de uno dentro de Microsoft le da, le da urticaria. ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo es una plataforma perfectamente válida para montar, plata, para montar servicios open source vale de todo tipo. Nosotros tenemos también bastantes clientes corriendo en, en Azure. El enfoque de Microsoft fue, ha sido un poco distinto al de Amazon y eso se nota en los servicios que, que presta. Empezó como una plataforma, como servicio. Microsoft es una empresa de, de software. Lo que empezó fue vendiendo sus soluciones software, pero como, como servicio. Con lo cual empezó por la capa PASS, por la capa de plataforma, vendiendo bases de datos, vendiendo servicio y ha ido bajando hacia la capa de hacia la capa de, de infraestructura ahora tiene una capa de infraestructura bastante sólida que se pueden se pueden hacer cosas interesantes con ellas pero lo importante está en que en la parte de plataforma tiene servicios muy muy muy potentes muy sofisticados vale de los últimos que ha lanzado por ejemplo pues es un, hay un servicio de, de análisis predictivo que se llama machine learning que es extremadamente potente o tiene una solución de, de autenticación de usuarios que se llama azure access directory el que puso el nombre era para que le colgasen de los pulgares, porque no tiene nada que ver con el directorio activo de, de Windows. Es una solución open, eh, basada en SALM, en, en OpenID, compatible con OAuth y demás, que lo que te permite es hacer un, un servicio de autenticación de usuarios identificación de usuarios para tus aplicaciones e integrarlo con terceros. Bueno, es un, es un servicio muy, muy, muy potente. ¿vale? Y al final, lo que permite es a gente que hace desarrollo ...pues disponer de piezas que, alrededor de lo que es su código base, le dan mucha, mucha, mucha funcionalidad y que se pueden poner en, en marcha en, en un momento, ¿vale? El tercero en Discordia es Google, que ha llegado más tarde todavía, ¿vale? Eh, Google básicamente lo que ha hecho es lo mismo, es, ¿qué es lo que está haciendo Google? Desplegar servicios masivos para, para clientes, todo el mundo conoce pues, Gmail y, y todo todos este software. Entonces su plataforma de cloud está pensada precisamente para eso, para dar servicios de muy alto rendimiento y muy, muy escalables, ¿vale? Es una solución... A nivel de portfolio de servicios, que no está, está muy, muy lejos de, de Microsoft y muy lejos de, de, de Amazon, es mucho más vainilla, es mucho más, más sencillo, pero sí que está pensado para que si alguien necesita desplegar mil, dos mil máquinas de una forma muy rápida, montar servicios que crezcan de forma realmente masiva, pues lo hagan muy bien y que el rendimiento de él sea, sea muy interesante. Entonces, si estáis pensando en alguna aplicación que realmente puede llegar a ese tipo de escalas, Google es un, es un player a, a considerar. ¿vale? Una de las cosas interesantes de esto y de las enseñanzas que sacamos es que, bueno, aunque hay diferentes proveedores, precisamente como cada uno ha venido de un, de un punto de partida distinto, con todo se puede hacer casi todo, pero eh, las características de cada uno hacen que sean más o menos interesantes para, en función del tipo de aplicación que tengáis. Entonces es interesante que penséis qué es lo que queréis hacer y que veáis cuál es el proveedor que mejor se, se adapta. ¿vale? Ahora os voy a contar unos cuantos escenarios. El primero no, no sabía si ponerlo porque bueno es SAP y esto es lo menos open que hay en el mundo. Pero es que SAP es que SAP en la nube, o sea, no estoy hablando de SAP HANA, estoy hablando de SAP, ¿vale? Es un cliente que tenemos, industria química, de las de toda la vida, que ha cogido su SAP tradicional, su RP, su CRM, su business intelligence, y se lo hemos movido a un entorno cloud, con unos ahorros de costes tremendos y con una mejora en la disponibilidad del servicio abrumadora. Esto es algo que hace unos años era impensable, o sea, nadie pensaba sacarse el calorcito de, de la máquina del SAP que le daba aquí en, en, el, en la pierna, Ningún, ningún responsable de IT pensaba sacar eso a la nube que no sabe dónde está, con problemas de seguridad, con problemas de tal. Bueno, pues lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y funciona bien. Entonces, bueno, también tenemos, por supuesto, soluciones open source, tenemos gente con OpenRP, con SugarCRM, con, con plataformas corporativas corriendo en la nube, pero también tenemos app. ¿Vale? Entonces, es, esto es un, un tema interesante. Los problemas fundamentales que había a la hora de hacer esto, de coger IT tradicional y moverlo a cloud, eran habitualmente dos conectividad y seguridad y los dos son perfectamente solucionables a día de hoy hay soluciones para tener conectividad de buena calidad con latencias garantizadas hacer una extensión real de tu centro de datos igual que hay soluciones para extender la seguridad corporativa que tienes al cloud y meter eh, entornos que para ti son críticos para el negocio en un, en un entorno cloud. ¿vale? El siguiente escenario es más habitual que es el escenario de, de servicios que, que, que tienen picos. Aquí el, el clásico es, es hablar de e-commerce, ¿vale? La demanda de picos se solventa, pues eso, lanzando instancias y apagándolas cuando, cuando no es necesario. Aquí empezamos trabajando mucho con, con, sobre todo con startups o con empresas de nueva creación, la típica que necesitaba montar un prestashop, un, un magento pequeñito, para un negocio que no sabía muy bien cómo iba a ir y que en cloud salía más o menos barato, ¿vale? Ya estamos trabajando con industrias de retail, de retail de las de toda la vida. Tenemos eh, una de las tres primeras industrias de las primeras eh, proveedores de retail de las que tienen tiendas físicas y que no tiene, solo tienen su canal online aquí, sino que también tienen la parte de cross entre tienda y, y online montado en plataforma. Es una, es una plataforma que en, cuando está tranquila tiene unos 150 servidores sirviendo, sirviendo el e-commerce e con unas entre 20 y 30 mil peticiones por minuto pero que tiene fácilmente picos de un por cuatro, tranquilamente, cualquier día y por, por cualquier motivo. ¿vale? Con lo cual los servidores suben a 300 fácilmente. ¿vale? Hemos llegado a encender y apagar dentro de esta plataforma 2.000 servidores en un día. Tanto por requisitos de carga como porque se estaban haciendo pasos a producción de nuevos, de nuevos servicios y hay que levantar entornos en paralelo y cosas de este tipo. Este tipo de cosas en un entorno IT tradicional eran impensables. O sea, cuando, nos moví, cuando movimos a este cliente a cloud y vio las ventajas, bueno, se, le abrió, se le abrió la, la luz. ¿no? Entonces, para este tipo de plataformas en las cuales necesitas hacer despliegues muy, muy, muy rápido y tener mucha capacidad disponible en un momento determinado, es que no, no, no hay comparación. ¿Vale? Otra que me gusta mucho es el tema del time to market. Hablábamos antes, el IT es cajas, proveedores, transportistas, cableado, que ahora funciona, que ahora no funciona. Típicamente en un entorno cloud reducimos el time to market de apuesta en marcha de un servicio nuevo como mínimo en un 50%. Y cuando estamos hablando de, de, ser, de, de clientes con los que ya estamos trabajando y tenemos más o menos estandarizado el stack de, de, de la aplicación, si trabajan Apache, PHP, MySQL, lo que sea, y tenemos ya más o menos, como decía antes, versionado la arquitectura de los servicios que tienen que desplegar, podemos hacerlo en minutos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos muy buenos ejemplos en, en compañías que trabajan en el sector de, de, de, del marketing, por ejemplo, que son de gente que tiene una idea e inmediatamente quiere poner algo en, algo en producción, ¿vale? Y podemos hacerlo muy, muy, muy rápido y también somos capaces de darles a ellos la capacidad de ser autónomos a la hora de, de desplegar estos servicios, ¿vale? Otro escenario, y no os he hablado nada de Big Data, ya me, me extraña, pero bueno, realmente es que nadie, nadie sabe muy bien qué es el Big Data y cómo funciona, pero también tenemos muchísimos clientes que están generando un, un enorme volumen de datos, ¿vale? Y lo primero que tienes con el, en el cloud es que eres capaz de almacenar eso a un precio muy, muy, muy competitivo. Entonces, aunque no sepas lo que vas a hacer con ellos, como mínimo, guárdalo, ¿vale? Y la segunda parte es que, casi, bueno, casi todas, no todas las plataformas de las que hemos hablado tienen una solución pensada para procesar eh, datos de forma masiva. Entonces, Probar y ver qué puedes hacer con esos datos para ver si realmente te interesa arrancar un proyecto de Big Data es muy, muy, muy económico. Hacer pruebas en un cloud es muy económico, no, vamos, muy económico incluso, te puede salir casi, o sea, es, es ridículamente barato. Entonces, esto es una de las cosas que mejor tiene el cloud, o sea, fallar no cuesta dinero, cuesta muy poco. Entonces, hacer una prueba que puede tener mucho beneficio, ver si realmente funciona, si no funciona, lo tiras, y si funciona, seguir para adelante es algo que te ofrece eh, este tipo de entornos, ¿vale? Otro ejemplo, y que también es un clásico, es para la gente que hace desarrollo, como vosotros, desarrollo y pruebas. Típicamente a nadie le gusta tener un entorno de preproducción para usarlo dos veces al mes, que sea igual que el de producción. Entonces, todos sabemos, no, tienes un entorno ahí, una maquinilla, que es la última, la última que te queda ahí, donde tienes montado todo el stack de tu aplicación, haces una prueba, cuando vas a producción todo falla, porque aquello no es ni parecido a, a lo que tienes montado en producción, ¿vale?, en cloud, como puedes montar y desmontar, y puedes montar y desmontar a partir de versiones, puedes tener corriendo diferentes versiones de tu código en diferentes instancias de la, de la infraestructura, puedes hacer pasos a la producción muy ágiles, también puedes hacer cosas como esta, esto es para una compañía aérea donde les hemos montado un portal de autoprovisión, donde los propios desarrolladores pueden elegir el stack que quieren montar, el tamaño de los servidores en función de si van a hacer pruebas funcionales, si quieren hacer pruebas de carga, qué capacidad necesitan, levantarlo, y además que al mismo tiempo la gente que, que los responsables de IT puedan hacer un tracking, porque otra de las cosas que pasa a veces es que bueno, uno arranca la máquina y ahí se queda, y luego la factura llega a fin de mes. Pueden hacer un tracking del, del ciclo de vida de los entornos que están corriendo y puedan hacer además una correlación del coste de esos servicios con el presupuesto que tienen asignado. ¿vale? Entonces, es, es una capacidad que le das. La gente de desarrollo es feliz, porque puede tener entornos realmente para hacer pruebas y para trabajar. Eh, como quiere y la gente IT también porque no tiene que estar con, con, el, con el señor de desarrollo que está detrás diciendo, oye, está, una máquina, está, una máquina o libera mis recursos porque tengo que hacer unas, unas determinadas pruebas ¿no? entonces también es un, un entorno tipo este es el penúltimo que os voy a contar y son los entornos de disaster recovery bueno, si tener máquinas para, para desarrollo ya cuesta, tener un entorno de disaster recovery no os quiero contar, o sea que alguien piense tengo montada mi plataforma en otro lado por si esta falla eso es algo que todo el mundo hacía el análisis, ¿no? pero nadie acababa montando un entorno de disaster recovery. Nadie. Todo el mundo decía, Joder, es un riesgo si se, si se quema el Windsor, me quedo sin servicio, que tengo ahí mis servidores. Pero cuando hacían el número decían, es que montar esto en un centro de datos por ahí, por si algún día se quema el Windsor, casi que no. Bueno, pues Una de las ventajas que tienes en, en, en este tipo de entornos es que mantener una segunda plataforma lista y preparada, para en caso de tener un problema levantarla y tener los recursos en ese momento es muy muy muy barato porque lo único que necesitas es tener almacenamiento y unos recursos mínimos para mantener la, la copia de los, de los, de los datos ¿vale? y un patrón interesante que nos ha pasado con clientes es que bueno cuando han empezado a hacer pruebas de su entorno de disaster recovery para ver si funciona o no funciona se han dado cuenta que ese entorno de disaster recovery funciona mejor que el entorno de producción con lo cual han decidido mover el servicio a la nube y dejar sus, sus hierros lo que tenían en su casa como entorno a disaster recovery. Eso, ha pasado, eso pasa regularmente. Y si no lo hacen a lo mejor en la primera, cuando toca renovar los servidores, entonces sí. Pues dejamos ahí unas, unos, unas cabinas de discos, unas, unos servidores que ya están un poco viejitos. Como disaster recovery, pues al día, por si algún día hay un problema, y subimos el servicio a la nube, que en cuanto a disponibilidad, redundancia, escalabilidad, flexibilidad, está mucho mejor que lo que, que, lo que tengo in-house. ¿vale? El último escenario que os quiero contar... Es un escenario de almacenamiento en, en la nube. Todos los proveedores tienen una solución muy muy muy buena de almacenamiento en la nube. De hecho, muchos de vosotros la estáis usando porque proveedores de solución de SaaS como Dropbox o, o demás, por debajo están utilizando plataforma como servicio de, de estos proveedores. ¿vale? Con lo cual, ya a nivel, probablemente a nivel doméstico ya lo estáis usando. Pero a nivel empresa, también aporta unas ventajas significativas a gente que tiene que guardar los datos, en muchos casos por, por motivos legales... ...o por motivos de servicio durante mucho tiempo, ¿vale? Aquí tenemos muchos clientes como call centers, empresas de seguridad que tienen que guardar eh, las, los, las grabaciones de sus cámaras... ...incluso la industria alimenticia. Esto es una cosa muy, muy curiosa, pero eh, cuando tú estás produciendo, yo qué sé, leche o cualquier producto... ...está obligatorio que estés grabando la cadena de, de fabricación por si se produce una, una intoxicación poder tirar para atrás y ver qué ha pasado. Entonces, ...tienes que guardar los datos... ...entonces hay un montón de información guardada... De, de, ...de información que no se va a usar nunca... ...y hay soluciones muy muy muy potentes... ...para mantener, para subir esos datos a la nube... Eh, con, una, ...con una durabilidad del dato enorme... ...la mayoría de los proveedores están haciendo como mínimo tres copias... ...incluso puedes tener más de cada dato que subes... ...eso implica en SLAs 11 11.9 de, de SLA... ...que es algo que es prácticamente imposible conseguir... ...con una solución, solución in-house... ¿vale? ...y a un coste absolutamente ridículo... También casi todos tienen soluciones híbridas que permiten integrar muy fácilmente lo que tienes en casa con lo que tienes en la nube para tener soluciones de almacenamiento jerárquico. O sea, tener lo que más accedes local para que sea un acceso muy rápido, pero ir moviendo de forma automática a la nube los datos que no accedes para que el coste baje. ¿vale? Y son soluciones que están, que están muy muy muy probadas, tanto con utilizando appliances hardware como con soluciones, como con soluciones por software. ¿vale? Y este es un entorno también eh, muy habitual. Bueno... He intentado ir rápido. Lo que me gustaría que os llevaseis hoy a casa de, de mi charla es que, bueno, creo que se ha visto, pero el cloud público es un entorno perfectamente fiable ahora para desplegar servicios críticos. O sea, tenemos todo tipo de servicios críticos, tenemos clientes que se están jugando su negocio en plataformas IT que están en el cloud porque han visto que, que es una solución más fiable incluso que lo que tenían en sus centros de datos locales, ¿vale? Lo segundo es que tenemos muchos proveedores, yo solo he mencionado tres porque son los, los más grandes, pero cada uno tiene sus capacidades únicas. Hay un montón de soluciones en el mercado que, que son interesantes en función del tipo de servicio que estáis pensando en, en desplegar. ¿vale? Que hay ventajas significativas, os he hablado de la educación de IT al negocio, la capacidad de adaptación porque para mí es la, la fundamental, pero hay muchas otras. Montar una solución multicentro de datos, por ejemplo, para tener mucha redundancia en la, en la solución o acercar el, el, el servicio a, a tus usuarios. Tenemos clientes de aquí que estamos desplegando de servicios en Latinoamérica porque su, su, su público objetivo está allí. ¿Y ¿Por qué no le vas a poner servicio al, al lado? Si te cuesta lo mismo. ¿Vale? Pues ese tipo de servicios, ese tipo de ventajas eh, pues, pues son muy interesantes y que hay un montón de escenarios de aplicación y de uso. que No estamos hablando simplemente de levantar un servidor y montar una aplicación, que realmente se pueden hacer cosas muy virgueras, Vale, y hay servicios muy, muy, muy potentes, como este que mencionaba antes de, de, de Machine Learning, que permiten montar cosas muy interesantes en, en la nube y que es muy difícil hacerlo, o por lo menos el esfuerzo que te requiere hacerlo in-house in es, es, es muy duro. ¿vale? La última traspa es una que le gusta mucho poner a mi jefe, que dice que, bueno, que la inteligencia es la habilidad de, la, la, la habilidad de cambiar. Pues Cloud claramente ha venido a cambiar y ya os digo, prácticamente todo el mundo que está montando servicios está yendo a este tipo de entornos, pues por algo será. ¿vale? Espero no haber pasado mucho y que no os hayáis aburrido. Como os decía, ahí tenéis mis datos. Si en algún tema os interesa profundizar o que sea, me mandáis un correo y estaré encantado de contestaros. Muchas gracias. estamos terminando. Si sí, ahora os, os ha dado las gracias por, por aguantar, eh, yo que encima vengo un poco a hablar de mi libro ya, me voy a tener que arrodillar o invitaros unas cañas después. Vamos a ver si aparecemos por aquí. Vale, bueno, os lo, os lo comentaba un poco antes, ¿vale? Eh, vamos a aprovechar eh, pues la ocasión para presentar un, un producto muy, en cierto modo, muy relacionado con lo que hemos estado hablando hoy, ya que, menos la parte social, lo siento, <risa> eh, las otras tres especias, pues han sido, han sido clave para el desarrollo de, de este producto. Eh, es Applivery, ¿vale? Es un, un, un servicio con el, que, con el que pretendemos solucionar una, una necesidad que hemos detectado. En los últimos dos años eh, en, en temas de movilidad, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo surge todo esto? Bueno, el, el, el, digamos la necesidad que detectamos fue básicamente que las, las empresas y, y no solo empresas de desarrollo, sino cualquier tipo de empresa pues se veía la necesidad de, de distribuir las aplicaciones que o bien construía o bien le construían de alguna forma. Y, y, y no hablo de, de distribución en la Store, como estaríamos acostumbrados: me entro en la Apple Store o entro en la Play Store y me descargo la aplicación, sino un modo de distribución diferente. Principalmente para dos canales: eh, beta testers, empresas desarrolladoras o mis propios eh, eh, testers que quieren probar esa aplicación que llevo mucho tiempo desarrollando, o incluso eh, una distribución in-house. Eh, soy una mega corporación eh, que tengo una aplicación para mi equipo de fuerza de ventas y no puedo publicarla a la store pues porque tiene información confidencial o porque no me la van a probar. Por mil razones necesito distribuirla de otra forma. ¿vale? Ahora mismo eh, en el mercado hay algunas soluciones que se enfocan hacia eh, el camino de los beta testers. Eh, creo la desarrollo la aplicación y tengo pues mi, mi arsenal de, de 100 personas que va a probar esta aplicación pero no para, para la segunda parte, ¿no? para la distribución interna eh, En este sentido pues hemos creado, hemos creado ApliBerry. ApliBerry pretende eh, crear una nueva forma de distribución eh, en este caso para dos plataformas estamos trabajando en, en, en también en distribuir para Windows Phone eh, de distribución de aplicaciones IOS y de distribución de aplicaciones Android para los dos ámbitos beta testers y, y distribución interna ¿vale? eh, Hemos planteado un paradigma totalmente diferente y un enfoque totalmente diferente al, al, al que daban el resto de compañías. De hecho, algunas eh, van a dejar de operar casualmente hoy. Nuestro principal com, eh, competidor hoy deja de, de operar, que es, eh, lo de, se puede decir públicamente es Test Flight deja de operar, fue adquirido por, por Apple hace un año y ahora se integra dentro de las soluciones propias de Apple con los inconvenientes que eso traen. Por ejemplo, TestFly distribuye aplicaciones Android y desde hace aproximadamente 6-7 meses un año no lo hace, y ahora ya pues, eh, tiene muchísimos más, muchísimo más condicionantes, como que cuando yo quiero distribuir una aplicación, pues, los testers de Apple me la tienen que aprobar y si no les mola, no la distribuyo, aunque sea algo para mí. Bueno, eh, en este sentido hemos intentado buscar un, un camino de distribución muchísimo más sencillo. ¿vale? Y en ese sentido eh, hemos, hemos, hemos llegado a lo siguiente. No hay que descargarse incómodos certificados, no hay que registrarse, no hay que logarse, no hay que hacer absolutamente nada. Yo como de empresa desarrolladora creo una URL, en este caso appliberycom barra nombre de mi empresa y se la doy a mis testers o se la doy a mi equipo de fuerza de ventas que, que es el que va a utilizar esta aplicación. Entran y se descargan. Punto. Click and install. Esto es algo totalmente nuevo eh, eh, y que realmente no, no, no sabemos por qué nadie lo ha hecho, porque tampoco tiene una, una complejidad más allá que, que, que la, la tecnología está ahí y es algo que es una solución que nosotros en, en Digigo y, y yo en mi experiencia personal hemos implantado en muchísimos clientes, pero no hay ninguna solución comercial que, que hiciese esto. En este sentido, eh, hemos intentado incorporar pues, ciertas cosas que hemos detectado durante este tiempo que los clientes iban necesitando. Por ejemplo, cubrir esa solución multiplataforma. Vas a poder distribuir tus aplicaciones iPhone, y tus aplicaciones Android en el mismo sitio. ¿Vale? En, en tu misma URL, sin tener que preocuparte de, eh, bueno, pues como Android es un APK, se lo mando por correo, como iPhone es un es un IPA, pues tengo que pedirle los certificados, tiene que aceptar el certificado, con eso tengo el UDI del dispositivo, el usuario se registra, en fin, un, un proceso que era extremadamente complejo. Además, eh, hemos trabajado muchísimo en una, en una distribución adaptada a las necesidades de cada cliente, tú puedes... Eh, seleccionar a quién se la quiere distribuir, controlar en todo momento si esta persona se la ha descargado, si se la ha instalado, si la ha abierto... En fin, todo el, el flujo de, de pruebas que podría necesitar de un tester o toda la información que sería para mí importante de, un, de, un, de mi comercial para saber que estoy usando mi aplicación. ¿no? Eso afecta también a la parte analítica, eh, que nos da todos estos datos. Y una cosa que es totalmente diferencial es el tema de, los, de lo que hemos denominado Distribution Sites. Puedes crear un sitio, un, una página, con, incluso con tu nombre de dominio, en la que pues, eh, vas a distribuir la aplicación o las aplicaciones que tú quieras, con tu imagen corporativa, con tu logo, totalmente adaptado a ti. Además... Eh, puesto que somos desarrolladores o, o mi background tecnológico pues, me impide pensar de otra forma, pues está perfectamente pensado para, para desarrolladores en temas de integración continua, por ejemplo eh, nosotros en Jigoo tenemos esta solución implantada, Para esto no tiene nada que ver con Gigo, vale, pero Jigoo eh, por ser la empresa en la que trabajo, pues la, lo ha adoptado y, y lo utiliza para cada vez que un desarrollador guarda un, una nueva, o genera un nuevo commit en su código crea una nueva versión de la aplicación, automáticamente se sube y el cliente dispone de ella Incluso le llega un email diciendo, oye, tienes una nueva versión, Vale, Más allá, incluso le autodescarga esa versión en su dispositivo sino, sino, o, o le sugiere que se la descarga cuando abra la aplicación. ¿Vale? Y luego, por supuesto, eh, eh, algo en lo que hemos eh, intentado esforzarnos para, para ser más competitivos, y, y en esto pues, tiene mucho que ver en nuestra estrategia en cloud, trabajamos con Amazon, trabajamos con Digital Ocean, que se ha mencionado aquí, eh, hemos conseguido que esta solución sea absolutamente gratuita eh, ahora mismo eh, está en beta privada ¿vale? eh, cualquiera puede solicitar una invitación y empezar a usarlo pero es totalmente gratuito y pretendemos que así siga siendo ¿vale? Entonces solamente era que, que lo conocieseis eh, como, como primicia os, os propongo que, que entréis en la página web y solicitéis una invitación a los primeros 30 que la soliciten les vamos a invitar directamente. Está muy acotado el, los, los usuarios que estamos permitiendo entrar a la plataforma, ya que bueno, llevamos aproximadamente un mes trabajando con varios clientes que no puedo mencionar y os los menciono luego de forma particular porque nos están grabando. Y sería muy feo que dijesen grandes clientes que están usando una early beta, ¿vale? Pero hay grandes clientes usándolo por detrás, eh, empresas de retail, empresas de gran consumo. Y, y nada. Eh, muchísimas gracias a todos por, por aguantarnos, por, por compartir este día con nosotros y, y cualquier duda, cualquier cosa, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Eh, pues nada, muchas gracias a todos por haber venido esta tarde eh, en el evento Open Expo. Eh, muchas gracias a Telefónica Flagship Store. Y recordar también el petit comité, 30%. Así que quisiera cenar que está justo aquí al lado. Y, y nada, la próxima sesión es en Barcelona, el 23 de marzo, y ya tendremos el Open Expo de ahí, eh, sobre el 11 de junio, eh, pues donde también nos invitamos a, a venir. Muchas gracias.